Tu pareja tiene derecho a tener relaciones afectivas con otras personas. Exigir que solo seas tú su única fuente de alegría, de apoyo, de cariño, definitivamente es tóxico.